¡Eh! ¿Qué onda, banda? Aquí celebrando, ya Celebrando para cuando ya tenga partner, banda Muchísimas gracias por su apoyo ¡Ah, la madre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, la madre! ¡Te hizo un post! ¡Me chocó, güey! ¡Me chocaron! Yo no fui, me chocaron